Hola, ¿qué tal, gente ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a otro video. Y bueno, chicos, hoy nos encontramos que me he metido a la página. O sea, si buscamos eh, lista oficial de Extreme Insane Demono en inglés, ¿no? Obviamente en inglés, porque esta página es inglesa. Pues me encontré con esto. Yo iba a buscar ahí los 10 niveles más difíciles de... que están en este momento en Geometías. Y pues me encontré con algo. Muy extraño porque de primeras, bueno no de primeras, tenemos de cero, tenemos a Back on Track Y tenemos que se lo ha pasado a Seobros, ahí está, con dos huevos, no, se lo ha pasado a Seobros Y de segundas tenemos Diabli Cluster by Triaxis Ojo porque Back on Track es by Added my my no sé quién es ese, ¿vale? No sé, pero nombre todo raro y no sé quién, quién ahora ha cambiado esto, pero y acá tenemos a, a de segundas a Cataclint, BG Boy y no, GG Boy no, GG Boy. Porque está todo, todo extraño. Y tenemos ahí el tercero nivel que no conozco, ¿vale? Pero se lo han pasado un montón de... No, no muchas, pero se lo han pasado cuatro o cinco personas. Tenemos por acá... Uh, bueno, un poco, un poco niveles que no sé yo por qué están ahí, ¿vale? Eh, no sé, en serio, no sé por qué Y está muy extraño, ese, o sea, de color rosa Todo muy extraño ¿Qué, le, qué, qué, qué, qué, ¿Qué estarían pensando los que hicieron? Los que actualizaron esto Hicieron cualquier modo de esto, ¿vale? Porque es que está muy extraño, ¿vale? O sea, nunca había visto esto Acá tenemos, por acá, a lo último Tenemos a SOMEMC Byprint, By no sé qué es esto O sea, está muy extraño, nunca había visto esto, ¿vale? Eh, supongo que en unos días eh, Se restaurará O sea, lo restaurarán y ya volverá a la normalidad como siempre ha estado pero muy extraño no muy extraño esto vale nunca lo había visto a lo mejor me estoy metiendo en otra página pero no creo esta es la, la verdadera porque es la de donde meto yo siempre y siempre han aparecido pero esta vez parecieron muy extraños acá geometrías pero forum acá se le come la G y ahí aparece geometría <risa> e e y pues bueno eh, abajo en la descripción dejar esta página pues si, si todavía no han quitado esto o sea si todavía no lo han actualizado pues eh, abajo en la descripción estará y pues si ya lo quitaron, o sea, ya lo actualizaron y lo pusieron todo normal, pues ya que no. Así que pues bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben, no un un licosito Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.